Hoy eh, gocé mucho, viendo a Julito Jacín y su hijo Michel. Eh, Michel, porque realmente, yo digo que gocé porque era un tema que yo aquí, en medio de la campaña, mira, yo lamento no haber grabado eso, porque era que yo, por coincidencia aprendí la televisión estando acostado, cosas que casi nunca lo hago, oigan, oigan qué coincidencia. Y estoy viendo televisión, men, acostado y me salió ese canal. Yo a veces lo veo, pero hoy fue que me salió. Sí, pues, y más en la mañana, que yo no veo televisión tempranito. Sí, yo no veo televisión tempranito, entonces, porque yo hago ejercicio, hoy no fui a hacer ejercicio. Sí y entonces este Mitchel planteó algo que yo y me relajaban y, y me, lo él dice que él conoce familias que están al borde de la locura Familia peleadistas que entre el marido y la esposa eh, Tienen su edo de alrededor de 200 mil pesos. Y entonces, buena tarde. <risa> Hermano. Buenas. Hermano, buenas tardes. Todo eso que está pasando ahora, el que no el programa, esto lo no va a de tiempo. Yo, yo ni entendí nada. Bien, vamos, vamos a coger un break para yo eh, eh, eh, narrarle esto. Resulta que dice Michelle Hacín, de gente, que yo lo decía aquí en la campaña, usted verá gente poniéndose malo, y puse ejemplo de algo que yo vi cuando el, el, el PRD tenía el ayuntamiento de la capital que lo pidió de Roberto Salcedo, una muchacha que yo conocí que le dio un patatú cuando le, le dieron la cancelación. Y dice Michel Hassim que gente que el esposo le entran 100 mil y pico de pesos, la esposa 50 o 60, entre los dos, redondean 200 mil pesos. Ah, ve un cambio de gobierno. Entonces, que ese es un grupo, dice él, que no acumuló riqueza, que vivían bien, se daban la gran vida, porque una gente, una familia, ¿verdad? que le entren en 200 mil pesos, va a vivir bien, se va a dar su buena visita a un restaurante, eh, va a pasear, eh, va, eh, va a vivir cómodo, pero quizá no le da para ahorrar. Y dice que, que él conoce gente, y yo lo decía aquí, y a mí me llamaban peledeístas que decían, Omar, pero vete de. Oye, estamos hablando de Miché y Julito Jacín, que son dos PLDistas, o que apoyaron al PLD, y apoyaron al PLD y ellos dicen que están al borde de la locura. Yo les decía, ustedes verán, eh, y todavía no es nada. Cuando comiencen a salir de esa gente que tienen esos salarios eh, altos, y que porque ese tipo no, ese tipo que gana ese Fernando Rosa 521 mil pesos por lo que denunció Luis Abinader de la corrupción que hay el Estado se va a ahorrar más de 3 mil millones de pesos con esa medida más de 3 mil millones de pesos que no es paja y coco señores yo creo que es una medida que hay que apoyarla de manera contundente y Luis ha querido sanear y qué bueno, qué bueno. Y hay que, hay que felicitarlo porque ese clientelismo aberrante. ¿Tú sabes lo que dice Ricardo Nieves? Que aquí hay 25 ministros sin cartera ganando 250 mil pesos. Señores, pero eso no puede ser posible. Yo todavía ni le creo a Ricardo Nieves eso. 12, pre, pre, pre, ¿y, ¿Y qué pensó el PLD? Que el Estado era... Pero eso no puede ser posible, señores. 25 personas di que con el cargo de, de, de ministro sin cartera. Pero oigan esto. Dice Julito Jacín que fue una de las cosas que yo gocé. Porque Danilo es Danilo tigre. Danilo, Danilo se dio cuenta porque el presidente de la república es el hombre más informado. Como este es un país de oportunista Y de arribistas. Que aquí hay gente que te juegan varias bases. Al mismo tiempo. Te juegan varias bases. Danilo. Se dio cuenta que ese grupo de asesores y secretarios sin cartera que él canceló. Una gran parte se la estaba buscando con Abinader. Pero. Danilo, para que se supiera que ellos cobraban, lo canceló. Le, dice bonitos así, le, le dio un pellizco. Claro, porque ven acá, si usted se ha pasado 12 años, 16 años, ¿eh? mamando la teta, también quiere en un nuevo gobierno seguir el mismo derrotero. Pero por Dios, pero lo mucho hasta Dios lo ve. Se pasan 16 años con el PLD, y, porque son tigres y... y, y, y y eso es propio de, de, de, de, de carnaval político dominicano, gente que están eh, jugando dos bases y, y están allí y, y cuando ven una posibilidad de que se, el barco se va a hundir, a, ahí comienza. Entonces Danilo, que, para que conocieran, porque es verdad, de esa lista que yo la tengo aquí, de esa lista. Yo les soy sincero. Ahí hay gente que yo me quedé sorprendido. Sorprendido que yo ni me imaginé que esa gente. <ríe> Sueldo todo de 200 mil pesos para allá. Mírenlo aquí. Los tres decretos, mírenlo ahí, mírenlo. Ahí, ahí va el cancelado. Por ejemplo, mi, mi, mira aquí. <risa> Mire qué personaje aparece aquí. Queda derogado el artículo 1 del decreto 659-2 del 22 de agosto del 2002. Oye, Hipólito nombró este y venía de Dormido. ¿Quién es este? Freddy Magluta hermano de Jacobo Magluta, desde el 2002, queda derogado, el artículo 1 del decreto 377-08, del 25 de agosto del 2008, mediante cual fue designado, el señor Fulvio Andrés Lora Pérez, como secretario de Estado sin cartera, y ahí hay una lista, vean, vean, Ahí hay, cuare, cua, ahí, ahí hay 40, vean. 40, 40, 44. El dinero que usted y yo pagamos de impuesto. El dinero que usted y yo pagamos de impuesto. El gobierno haciendo politiquería, haciendo clientelismo. Y el sistema de salud colapsado. Y muchísimas calles sin asfaltar. Y mire esos infelices de obra pública. Tres meses y no le pagan. Que son reales trabajadores. Oye, lo que el PLD construyó en este país es una verdadera querosidad de injusticia, de privilegio. O sea, una casta, una casta superior. Como en los tiempos de la India, de la vieja India. Eran casta. Esa casta estaba por encima de lo de abajo. Eso fue lo que PLD construyó aquí. Un partido de, que de liberación nacional, que fue el objetivo que Juan Bosch planteó para crear ese partido. Y miren en qué ha devenido. Y le estoy diciendo y, y, y vivo diciéndolo. Aquí no se sabe el 10%. Ojalá, y vamos, vamos a hacer, este, vamos a mantener una actitud de lucha para que el país conozca a fondo toda la diablura que esta gente han hecho.